Buenas tardes, Pastor David. Quiero dar mi testimonio de sanación. Hoy en la mañana sentí un dolor por debajo de mi ombligo. Era un dolor fuerte que me incomodaba para caminar. Y ese dolor me daba todos los días. Tomé el teléfono y llamé al pastor para que por favor me hiciera oración. Durante la oración sentí que algo se movió. Al, final, al finalizar la oración, después de cinco minutos más o menos... Se desapareció el dolor y le quiero dar las gracias a mi pastor y a mi Padre Celestial por sanarme y honra y gloria sea para él.